Eh, te quería preguntar, en términos de eh, economía ahora, eh, considerando que el 2020 ha sido un año muy difícil para todos los países, eh, se ha perdido mucho de PIB, ¿no? este año 2021 es el año del inicio de la recuperación. ¿no? Algunos países están yendo mejor de otros, pero eh, ¿cuál es la situación respecto a al 2019? Es decir, ¿dónde estamos a nivel global y si están países en que se ha recuperado casi eh, la situación del 2009, eh, en lo que están más lejos? A ver, eh, yo creo que de, de las pocas cosas buenas que trajo la crisis del 2008, eh, fue que eh, de alguna manera nos dio herramientas y nos enseñó a eh, luchar contra crisis eh, sistémicas eh, eh, muy, muy muy grandes. ¿no? Entonces, eh, la reacción eh, de los bancos centrales y de los gobiernos a la crisis del COVID, que por su naturaleza podía haber sido muchísimo más devastadora que la del 2008, pues realmente al haber eh, implementado estímulos de manera mucho más rápida y mucho más potente, pues el, el comportamiento de, de, de, de la economía pues ha sido mucho eh, mejor después de una caída eh, severísima eh, eh, en un primer momento, cuando todos estábamos a casa, en casa y, y le dimos al off del, del interruptor, pues luego hemos asistido a una, a una recuperación eh, muy fuerte, donde pues casi es sorprendente que hoy muchísimos países pues hayan recuperado pues los niveles de empleo de antes de la, de la, de la crisis y eh, en muchos casos también los niveles de PIB de antes de la crisis. De la de la, de la de la crisis o sea Estados Unidos que en esto pues va, va por delante pues ya ha recuperado digamos el, el, el nivel de, de, de actividad eh, previo y bueno pues el, el empleo está en niveles eh, muy muy muy elevados y el problema que están teniendo muchas empresas es más encontrar empleados, no, no, no, no lo contrario. ¿no? Y, y, y incluso en un país como, como España, que, que, que ha sido muy afectado por el COVID, por nuestro modelo eh, productivo, donde obviamente el peso del turismo, que es una de las actividades que, que más ha sufrido, pues es muy grande en nuestra economía, pues tenemos un nivel de empleo eh, que es superior en, en número de afiliados a la Seguridad Social del que teníamos antes del COVID. Eso cuando todavía la parte del turismo no se ha recuperado. Eh, eh, lógicamente, en un país como España, pues todavía para recuperar el COVID, eh, el, perdón, para recuperar el PIB que teníamos eh, en el 19, todavía nos queda y ahí vamos por, por, por detrás. no pero pero mi, mi conclusión de todo esto es que eh, cuando hicimos los primeros análisis de qué impacto podía tener el COVID, eh, nunca pensamos que el COVID se iba a alargar tanto tiempo y éramos más negativos con el comportamiento de la economía. Luego el COVID se alargó más de lo que pensábamos. Y, sin embargo, eh, la recuperación ha sido muy sorprendente y muy, y, y, y muy elevada en muchos casos y, bueno, pues ya muchos países están, están con niveles de actividad eh, eh, equiparables a los que se tenían antes de, del COVID, ¿no?